Muy buenos días a los seguidores del canal de Movimiento Civil, estamos aquí en Academia Blockchain porque las personas me han preguntado los últimos días, Juan, ¿es el Bitcoin parte del nuevo orden mundial? Yo les digo no, el Bitcoin no es parte del nuevo orden mundial porque el Bitcoin es un activo que permite hacer transacciones, que permite ahorrar, que permite establecerlo como reserva de valor, que permite muchísimas cosas que el dinero no permite. ...porque cuando habláis del dinero... ...como medio físico... ...estáis olvidando que en Noruega, en Suecia... ...en otros países... ...ya se paga de forma virtual, de forma digital... ...el 95% del dinero que hay en el mundo... ...ya está considerado activo digital... ...por lo tanto... ...no estáis entendiendo bien la revolución de la blockchain... ...es importante que penséis... ...dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve veces... ...en lo que estáis afirmando... ...porque tenéis que estudiar antes... ...lo que supone esta revolución tecnológica... ...este respaldo a través de la cadena de bloques que va a permitir a las criptomonedas ser el activo mayor circulante en el futuro. Va a suponer que dentro de no muchos años haya criptos que estén dentro del mercado y que se adopten tanto en empresas como también a nivel institucional y a nivel de países. Ya hay países que han adoptado el Bitcoin como moneda de curso legal y eso nos debería hacer pensar. Así que